Girar un vídeo en Windows 11 con el reproductor multimedia es facilísimo, simplemente hay que saber dónde está la opción. Está un pelín escondida, está en los tres puntos de abajo a la derecha. Entramos a configuración de vídeo y ya tenemos aquí girar vídeo, además aparece el atajo de teclado control mayúscula más R. Si le damos una vez gira 90 grados, si le damos otra vez ya serían 180 grados. que sería un volteado horizontal. Le damos otra vez configuración de vídeo. Lo más cómodo es, desde luego, control más mayúsculas más R. Ya le hemos dado cuatro veces. Tenemos el vídeo como lo empezamos. más Muchísimas gracias por la visita. Espero que tengan un buen día. Chao, chao, chao. Gracias. Eh. Saludos.